hola qué tal queridos amigos un cordial saludo en este día jueves es nuestro primer jueves de del mes para orar para encomendar a nuestros sacerdotes a nuestro seminario quiero invitarlo para que con mucha fe el día de hoy ofrezcamos la visita al santísimo la plegaria pidiendo por la santificación de nuestros sacerdotes este mes en la fiesta del sagrado corazón se tiene también la jornada mundial de oración por los sacerdotes por su santificación lo invito para que hoy Tenga muy presente a su amigo, a su confesor, a su párroco. Vamos a orar por él. Dale gracias a Dios por todas las bendiciones transmitidas a través de las manos de nuestros queridos sacerdotes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que gracias a su palabra creen en mí, que todos sean uno como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta y el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que estando yo en ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis pues, Queridos hermanos, estamos concluyendo este... Este, este capítulo 17, conocido como la oración sacerdotal, Jesús está orando por sus discípulos y hoy está orando por los que van a creer a través de la predicación de sus discípulos, o sea, por nosotros. El Señor ha tenido presente en esta plegaria a todos, a los discípulos de ayer, a los de hoy, a los de mañana. Señor, danos la gracia de permanecer en la unidad, ¿cuánto nos cuesta? Permítenos amarnos, sobre todo amarnos los unos a los otros. Nos cuesta ser testigos en la unidad. Señor Dios Todopoderoso, permite que tu iglesia sea una. Que en medio de las dificultades podamos entendernos, apoyarnos. Que en medio de tantas divisiones nosotros, los discípulos de Jesús, podamos ser testigos de la unidad. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un feliz día para todos. Dios los guarde y los proteja. Un abrazo, queridos hermanos.